Tormenta, cantante argentina Liana Esther Maturano, conocida artísticamente como Tormenta Buenos Aires, 15 de diciembre de 1952. Es una cantante y compositora argentina quien comenzó a escribir canciones desde los 16 años y que ha realizado giras a nivel internacional. Uno de sus más grandes hitos, chico de mi barrio. Tormenta nació en el porteño barrio de Mataderos el 15 de diciembre de 1952. Luego, junto con su familia, se mudan a Paso del Rey, Gran Buenos Aires. Su padre Héctor Madaturano fue campeón de boxeo en 1946, consagrándose campeón de peso medio, pesado latinoamericano. Desde niña a Liliana le gustaba cantar y componer canciones, pero no imaginaba una carrera profesional. Mientras crecía, estudiaba la atracción por la música, hacía que tocara a la guitarra o al piano como una disciplina. Debuta en el cine en la película Los Éxitos del Amor. Entrenada el 1 de marzo de 1979, dirigida por Fernando Ciro, con una composición del sello cinematográfico Aries, Baires y Microfón, para promover a sus artistas como Cacho, Castaña, Alberto Cortés, Manolo Galván, Catunga, Diana María, Camilo Sesto, Franco Simón, entre otros. Tormenta interpreta en este film, la canción Pedía Noche Contigo. El éxito de la película y de su banda sonora, Álbum Microphone, se hace de estas producciones una saga de películas, En la Carpa del Amor, estrenada el 5 de julio de 1979 y dirigida por Julio Porter. Tormenta canta y hace un pequeño rol de actriz. A esta película le sigue el estreno de la discoteca del amor del 7 de agosto de 1980 y dirigida por Adolfo Aristarain. Su compañía Microphone la publicita con su rostro como una artista exclusiva y usando el tema Tormenta, la creadora de un estilo diferente. En 1989 Tormenta contra el matrimonio y gaba el albur. Por siempre y para siempre.